¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y estoy muy emocionada de presentarles esta serie en la que llevamos un tiempo trabajando y donde investigamos el lado oscuro de la fama de sus celebridades favoritas. Decidimos estrenar esta serie con Travis Scott porque es uno de mis y sus raperos favoritos y su carrera no ha estado tan libre de controversias como se creería. Además, ustedes votaron por este video en nuestro Instagram oficial en donde, como espero que ya sepan, estamos creando contenido nuevo. Hacemos encuestas, contestamos mensajes y comentarios y muchas cosas más. Así es que Todavía no nos siguen, no sé qué esperan para hacerlo. Porque las sorpresas de los 2 millones de suscriptores las anunciaremos por ahí. Y bueno, después de tanto anuncio, empecemos con el lado oscuro de la fama de Travis Scott.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 But well, are you going do it?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 Probablemente se estaba refiriendo a un concierto en Rogers, Arkansas, donde Travis alentó a la gente a subir al escenario sin importarle que derribaran todos los protocolos de seguridad para hacerlo. All of you can, I don't know if you nervous, I don't know what it is, but if you want to get in this pit, this is your last chance, right now. What well, Tyler, get it. Get it. Get it. Come it. Busy. No, come it. Come it. Let's go. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you. I see you.